Todas las gestiones, a partir del día de ayer, primero de enero, eh, la vigencia del SOAT se, se actualiza y es un seguro que todos los propietarios de vehículos deben tener. De acuerdo a información de la Autoridad de Pensiones y Seguros, APS, a la fecha poco más de 740.000 mil motorizados cuentan con la roseta del seguro obligatorio contra accidentes SOAT 2019. Nos han reportado um, la venta hasta el día de ayer de 740.000 mil rosetas, incluidas renovaciones, porque como bien ustedes saben, de, ya desde hace dos gestiones, el SOAT ya es electrónico, la Roseta es la única y se va actualizando o se va vigentando eh, los periodos cada año. Actualmente el parque automotor del país está cerca de 1.600.000 vehículos y se espera que durante toda esta gestión se alcance los 1.900.000 motorizados. Pero acá lo importante que se debe resaltar es que haciendo comparación histórica con gestiones pasadas, sea estos 740.000 implican un 55% de SOATs vendidos y renovadas, repito, comparando con gestiones anteriores. Se informó que en el pasado 2018 el Seguro pagó aproximadamente 11 millones de dólares en indemnizaciones, tanto por muertes como por accidentes. Eh, se han atendido, ha ocurrido una cantidad de 10.433 siniestros en todo el país, obviamente, lo que ha implicado un pago de aproximadamente 11 millones de dólares, tanto por cobertura como gastos médicos, como de muerte. Como ustedes bien saben, los gastos médicos tienen una cobertura de hasta 24 mil bolivianos, por persona y en caso de muerte o incapacidad permanente o total, eh, los gastos alcanzan a 22 mil bolivianos. Asimismo, en la pasada gestión se alcanzó un 73% de cobertura, por lo que el seguro atendió a 687 casos de accidentes de tránsito, mediante el pago de gastos médicos o indemnizaciones por impedimento permanente o fallecimiento.